último día de competencia con Jonathan Wall queriendo entregar el testimonio allí en la zona de transferencia a Freddy Maidana, de 28 años, que va con todo. Ahí estamos con Nilo y espera César Almirón. Y Paraguay va con una medalla. Esperemos si es posible. César Almirón, el futbolista devenido a treta, y a que quiere la medalla de plata Vamos, que llegamos. Sí, sí, sí, sí. César querido desde este licuari, para el mundo, para Sudamérica. Jonathan Paul, Freddy Maidana, mi nombre y César Almirón, son medallistas de plata. Este es para el mundo, César Almirón, Cuba al fútbol profesional, fue afuera. Y hoy cierra esta aposta, en este momento memorable. Con Freddy nos entendemos muy bien, entonces, tenía esa confianza, pero sí, cuando... Mi idea es sí, que vi al todo el público, todas las gradas llenas. Ahí sí dije, bueno, esto quiero que, que salga de la mejor manera. ¿verdad? Queremos la medalla, queremos hacer récord, entonces es un, una gran responsabilidad, pero un gran honor también y un gran privilegio poder ser partidor y, y armar bien la carrera. Y hoy vi que llevo segundo, me fui corrí, y toda la vuelta y no podía más correr, pero como todo gritaban llegué hasta Freddy, creo que la hora sea Freddy, ahí fue Anilo y y una alegría enorme. Muy contento, emocionado. Todavía muchas veces pienso y como que no, no cabe todavía en la cabeza lo que llegamos a hacer. La verdad que todos estaban muy felices, muy contentos, lloraron de la emoción también. Eh, fue algo único también vivir eso con toda nuestra gente acá en casa, porque prácticamente nunca llegamos... O sea, yo personalmente no llegué a vivir aún esta... Esa emoción así en, con mi gente. Terminé mi colegio en Diabuelo a Misiones y gracias a Dios tuve eh, mis parientes que me, me, me brindaron su, su casa y el apoyo de mi entrenador Piño de, de ese entonces que me, me, me brindó su apoyo también acá en la pista. Y estuvimos trabajando mucho tiempo y ya logramos muchas cosas gracias a eso. Eh, clasificar ya también para los Juegos Panamericanos es algo muy grande también para mí. Y como todo deportista y el sueño de todo es llegar a un juego olímpico. Y ese sería mi mayor logro también, de poder representar a Paraguay y, y ser un atleta olímpico, si Dios quiere. La verdad fue muy emocionante después de haber recibido la medalla. Yo subí a la gradería junto a mis familiares, junto a mis amigos. En un abrazo con mi, con mi mamá, mi papá y mi hermana, hasta nos salieron lágrimas, todo porque todo en realidad fue una medalla de mi familia, porque todos también se sacrificaron con, por mí, como yo me sacrifiqué todos los días, mi mamá. Me cocinaba, mi papá salía a laburar todos los días para apoyarme, para ayudarme. Mi hermana también siempre estaba para mí, así que fue una medalla en conjunto con mi familia. Fue un momento muy emocionante, por eso nos abrazamos en conjunto y fue como, un, un, un, fue como que en ese momento digamos, lo logramos. Bueno, mis metas más cercanas son... Eh, Las más cercanas que tenemos ahora como equipo individualmente sería los Juegos del eh, Sudamericano de Mayores. Ese, el, el año que viene, que es en San Pablo, Brasil, serían los Panamericanos, que ya estamos clasificados por la posta. Eh, esa sería una meta cercana mayor, que sería el año que viene en Santiago eh, de Chile, en 2023. Eh, un sueño de todo atleta, diría yo, serían los Juegos Olímpicos de París 2024. O sea, disfruté mucho porque fue algo, o sea, un momento único, porque entramos en la pista con mi compañero, con Nilo, Freddy y Alexi. Y el ambiente era diferente ya porque el público cuando entramos a las pistas en la presentación del público ya no empezó a, a alentar con, con todo el corazón, con todo el alma como se dice y nosotros, o sea, yo disfruté de algo de un momento tipo, único para mí. Dios tipo, me dio esa oportunidad y tipo, logré cumplir mi sueño como se dice y ahora tengo que luchar más para llegar más, a, o sea, mi objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos y bien a mi país como, la, como hicimos la pasada. O